Eh, las soluciones de, de software bueno la tecnología está cambiando a marchas agigantadas eh, qué nos vamos a poder encontrar cuáles van a ser las tendencias en este 2014 bueno en este 2014 eh, las tendencias van a ir mucho por el software eh, de pago por uso el software SaaS aunque seguirán eh, combinadas con las eh, soluciones on-premise eh, vale, cliente servidor eh, y eh, muchas de las empresas sobre todo las eh, Nuevas eh, micropymes, startups, eh, pues eh, estarán orientadas eh, a ese tipo de soluciones, eh, a utilizar soluciones en pago por uso que no le van eh, a, a obligar a hacer una eh, inversión inicial, ¿no? eh, Y de esta manera, eh, pues poder adecuar más eh, sus procesos de negocio con estas soluciones esas. Eh, Tú apuestas mucho por las soluciones esas, pero hasta qué punto la PYME entiende esto y cuáles son los mayores inconvenientes que ellos te plantean cuando tú les propones esto. Bueno, hoy en día hay mucha desconfianza en cuanto a las soluciones SAS, sobre todo por el tema de la seguridad, de la nube, de dónde están mis datos, etcétera. ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer es eh, explicarles, ¿no? tanto los fabricantes de software como los que distribuyen nuestro software a través de canal, eh, que hoy es mucho más seguro utilizar un software en, en la nube vale, que un software en el formato tradicional, en su formato cliente-servidor. Como dije antes, las dos soluciones van a seguir eh, existiendo, ¿no? porque eh, existen grandes empresas y medianas empresas que necesitan soluciones en formato eh, on-premise, ¿eh? porque pues soluciones de fabricación, soluciones de, de producción, que, que no están adaptadas aún al formato SaaS. ¿no? Pero sí es cierto que de, con la coyuntura económica que, que, que hemos tenido en los últimos años, hay muchas empresas que han desaparecido, hay empresas que de esas empresas que han desaparecido que se han creado nuevas y, y esas empresas van a tener necesidades ¿eh? ¿vale? de gestionar su información, eh, sus facturas, su gestión, su CRM, etc. ¿no? Eh, va a ser mucho más productivo para ellos irse a una solución SaaS ¿vale? porque, como decía antes, no van a tener que invertir. Y además que si su empresa hoy van a ser dos, tres, cuatro personas y va creciendo, van a poder ir adaptando esa solución vale y no va a tener que eh, estar preparados. Eh, de una solución eh, on-premise eh, que van a tener que hacer el desembolso inicial y si mañana la empresa crece pues van a tener que volver a invertir dinero en una nueva solución ¿no? con el cambio generacional se supone que eh, al final acabará yéndose todo hacia el sas eh... Puede que sí, pero yo creo que ese, ese cambio aún va, aún va a tardar, ¿no? Porque las grandes empresas eh, están en manos de tradicionalmente o de consultoras o de grandes eh, empresarios que, que no están en ese modelo, eh, aunque sí eh, empresas que hoy tienen su software de gestión o su software eh, o sus RPS eh, eh, on premise, eh, seguramente poco a poco optarán por otras soluciones que complementen a esa solución y que sea en formato SaaS. Es decir, por ejemplo, una empresa que tenga pues eso, su RP de gestión, etcétera, pero que ahora necesite gestionar eh, un negocio nuevo y que necesite, por ejemplo, una división comercial para ese negocio. ¿Por qué no va a utilizar una solución SaaS de CRM en la nube vale, para gestionar ese nuevo negocio que, que va a emprender ahora eh, con ese nuevo grupo de comerciales? ¿no? Entonces, yo creo que las dos soluciones van a... a, a a convivir en el tiempo y poco a poco eh, cada día van a ser más utilizadas las soluciones en formato eh, bueno en la nube, ¿no? en, en cloud. ¿Cuál es vuestra gran apuesta como empresa para este año 2014? Pues precisamente nuestra gran empresa, nuestra gran apuesta es bueno nosotros somos una empresa que tenemos las dos soluciones formato on-premise y formato SaaS. Eh, incluso ahora lo que estamos haciendo es integrar algunas de las soluciones on-premise eh, con con formato SaaS. Entonces nuestra gran apuesta es eh, el, el, el SaaS. Eh, seguir manteniendo y eh, mejorando las soluciones eh, on-premise que tenemos y eh, crear cada vez eh, más soluciones eh, eh, SaaS eh, para, para, para las empresas, ¿no? Soluciones de gestión, soluciones de CRM, soluciones de, eh, incluso pues ahora vamos a sacar una solución nueva que es de, le vamos a llamar Portal CRM que va a permitir a las empresas que tengan nuestra solución en formato eh, eh, on-premise, eh, utilizar la, la solución de formato SaaS de CRM y desde de ahí poder emitir una propuesta comercial mucho más dinámica, mucho más acorde con lo que con lo que demanda hoy el mercado. No solo eh, un presupuesto, sino una propuesta en la que el cliente va a recibir un link y donde va a haber una propuesta con vídeos, con eh, fotografías, con descripción del producto, etc. ¿no? Entonces las soluciones tienen que ir por ahí, por aportar un valor, eh, más valor eh, a lo que ya hay en el mercado.